Estamos, la ¿Está listo? ¿Está listo? Hemos venido desde nuestra isla, un año más para Carnaval. El día había sido entretenido, venga de Aprovechemos nuestra visita, porque allí no hay electricidad. Cargaremos el no necesito más en la isla tengo de todo tengo comida y huevo de barcos y turistas haciendo fotos palistas subimos a la balsa somos un huevo peña pero no pasa nada ya sabemos quién no entra se va a quedar en tierra el alcalde y sus colegas seremos independientes pero a nuestra manera el viaje en esta balsa va a ser un cachondeo esto parece el twister yo parezco el tablero acelera un poco más Dando al ojo. Acelera, venga ya, antes de que esta gente se venga abajo. Acelera, que ya está, que yo ya veo la isla. ¿Dónde? Allí. Allá, lo lejos. ¡Ya, chicas! estamos muy cerca, amada. Más que cuando hicieron pacto, el peso y podemos. Mi gente tiene poder, mi gente tiene poder. Se siente poderosa en esta isla sin ley ni rey. No tenemos euro igual que aquí. Buscamos sustento igual que aquí. esperar al enfermo, igual que aquí. No tenemos rey, ¿a qué os podéis? Tenemos la isla mucho que hacer. Tengo asamblea para ver qué haces tú. Tú te vas a pescar y tú vas a cocinar. tú abres todos los cocos, yo construyo un bar. Habrá que montar un chiringuito ya. Esa gente tendrá que irse a almorzar. Pero yo te juro que no será ni la mitad de caro que la rabasa. No veas tú, no veas tú, no veas tú qué apoyo. Huele bien, huele bien. La cosa se complica en nuestra isla desierta. La peña quiere una piscina y una discoteca. Esto no es un resort tú No se moderan. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Los mando para la ciudad. Y que les den, y que les den, y que les den de todo en el corte inglés. La peña se pira, vuelven todos para su casa. Allí tenéis la tele delante. ¡Vide! ¡Vide! Podéis presumir de todo. Y mientras tomáis el sol, la de la torre la red sol! No hay isla. No hay isla hoy, no hay isla, no hay isla hoy, porque porque se les va la olla pensando en billetes, porque porque su misión es destruir la humanidad, porque porque les da igual quien muera aquí o en Australia, porque porque hay cantidad de dinero para.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 Tenga miedo, mañana a nuestras hijas, el trabajo no sea un asesino, no ser sumisa, es lo que yo decido, tanto cuento traigo con mi chirigota, pero que en febrero y se trata de eso, de sentir veneno.